en la cocina al horno hay que ser estricto no se puede fallar por eso requiere planificación estar pendientes de todo un mínimo error puede ocasionar una catástrofe letal entonces para prevenir que se quemen las preparaciones hay que planear por escrito los tiempos en los cuales se va a interactuar con la preparación ejemplo a las 4 y 5 pm meteré la carne en el horno luego a las 4 y 20 pm sacaré la carne y le daré una vuelta luego a las 4 y 35 chequearé si la carne está bien y si está la meto de nuevo al horno y lo apago y la dejo ahí por 10 minutos para que siente el vapor, mientras se enfríe el horno. Bien, el horno es delicado, hay que tratarlo con calma, verificar que, que quede apagado, limpiarlo. ¿Oíste? Dale pues. Te amo. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa